Eh, en mi vida no he logrado estar donde estoy. Ese es uno de los sentimientos que muchas uh, mujeres sienten. Es que yo no he logrado estar donde estoy porque en mi vida no he podido llegar donde quiero porque, ¿sabes por qué? Porque siempre estás a la merced del otro. Nosotras las mujeres, y hablo de nosotras las mujeres, porque somos una minoría eh, que tenemos eh, muchas emociones. Las mujeres somos emocional 100%, somos muy emocionales, y entonces eh, no hemos logrado estar donde quiero estar, ese es el sentimiento. Entonces vamos a trabajar esta parte hoy. Acá tenemos nuestro cuaderno. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Viviana, qué rico que estés por acá. Me alegra muchísimo que estés acá. Eh, perfecto, listo. Vamos a poner aquí un hola. Listo. ¿Cuál es el título de la obra? El problema. El problema es siento que he perdido... No, no, no, no, no. Sí, siento que... Siento que en mi vida, no, siento que en mi vida no he logrado estar donde quiero. estar. Ese es el título de la obra de hoy. Siento que en mi vida no he logrado estar donde quiero estar. Entonces es una sensación, vamos a ver qué sientes, vamos a, a mirarnos qué sentimos y al final o dentro de la charla te voy a dar tres cosas ¿Qué debes hacer para lograr lo que deseas? Pero primero vamos a, a autoconocernos, vamos a saber qué sentimos. A ver, ¿qué emoción tienes tu mujer que estás aquí eh, en este live, que estás aquí educándote? Recuerda, cuaderno, colores. Vamos a ver, ¿qué sientes? Escribe en tu cuaderno. A ver, yo, yo voy a también a escribir, yo también voy a expresar mis sentimientos, mis emociones. ¿Qué sientes? Pregúntate. Escribe. ¿Qué sientes? Te doy espacio para que lo sientas. Ay, Bueno, yo voy a, a, a hablar de lo que yo siento y de escribir lo que siento. Siento frustración. Siento que en mi vida no he logrado estar donde yo quiero porque siempre estoy como dependiendo emocionalmente del otro. Cuando yo digo del otro, es porque nosotras somos mamás. Le estoy hablando a la que es mamá. Marimelda, y si no hay una mamá, bueno, cada una sentirá lo que tiene que escribir, ¿ok? Yo hablo desde mi eh, realidad, siento que por ser mamá, por ser esposa, por ser ama de casa, por ser por querer tener una familia unida no he logrado estar donde quiero estar que cruel realidad la que acabo de sacar a la luz conocerás la verdad escríbeme eso por favor conocerás a ver Marín. conocerás la verdad y serás libre ¿Quién te obligó, ahora te pregunto a ti, ¿y quién te obligó a ser mamá? ¿Quién te obligó a ser esposa? ¿Quién te obligó a querer tener una familia unida? O sea, ¿quién te, lo, quién te obligó? No, no sé, ¿quién me obligó? Eh, no sé No, no sé quién me obligó Tu esposo te obliga a que seas esposa No, es que yo lo amo Ah, no Ah, ah no, es que, es que yo lo amo Ah, entonces por amor lo hiciste Pues eh, eh, creo que sí, por amor, me parece Pero, Pero me siento frustrada Porque yo siento que tengo muchas capacidades. Es que hay una conversación interna, mujer. Contigo hay una conversación interna. Es que no has podido llegar a tu... ¿Cómo es que se dice? No has podido lograr donde quieres estar porque tú eres esposa y porque muchas veces dejaste el trabajo. Mira, es que me está llegando información. Tú dejaste el trabajo, ¿cierto? Tú dejaste dejaste el trabajo dejaste tu profesión porque preferiste ser mamá o porque preferiste ser esposa porque preferiste tener una familia porque preferiste no sentirte sola entonces profesionalmente hola Isadora ¿cómo estás? mi muñeca hermosa hola Valeria ¿cómo estás? hola Gerardo tenemos aquí al hombre del futuro <ríe> qué rico Gerardo que estás acá me encanta bueno entonces si ves todo lo que hay dentro de cada una de nosotras, yo te estoy escribiendo lo que yo encuentro dentro de mí. Ay, es que yo no he podido ser esa mujer, ay, esa mujer famosa, exitosa que tiene el público y esa escritora haciendo unas filas y firmando los libros y, y haciendo el autógrafo y, y todo el mundo con su libro. Y, y entonces todo el mundo con el libro firmado y yo haciendo entrevistas y haciendo seminarios y conferencias. Es, es que ahí es donde yo quiero llegar, pero usted lo ha logrado. Yo la veo ahí sentada todos los días a las 11:11 11, con la mujer del futuro. Y, y, y, ¿Y dónde está esa que tienes en tu imagen? Entonces, ¿qué pasa, Marimita? Acá estoy con mi hijo Raúl, viéndote y apuntando todo. ¡Ay, tan hermoso! Ay, love you! Gracias, gracias por, por, por educarte, hombre, del futuro. Y qué rico que se adhiera tu hijo acá para que pueda entendernos a nosotras también, las mujeres que somos tan emocionales. Y tenemos una cascada de emociones y que no entendemos y nos sentimos frustradas y nos sentimos mal porque no hemos logrado lo que queremos. Pero somos mamás, somos esposas, somos hijas, somos una cantidad de cosas y sin embargo hay un sentimiento que se llama frustración. frustradas Somos mujeres frustradas. Es que el hombre, el hombre Gerardo, no siente esa frustración tanto. ¿Saben por qué? Porque eh, genéticamente, a nivel cerebral, ya les voy a explicar por qué. Y al final les voy a dar las tres cosas que vamos a trabajar. ¿Listo? Marimelda, pero díganos las tres cosas ya. No, porque esto necesita, eh, esto necesita un desenlace. ¿Cómo hago para no sentirme así, frustrada? Primero, tienes que entender cómo funciona biológicamente la mujer. Viviana dice, nadie me obligó, yo decidí hacer una familia por no estar en mi casa, eh, por no estar en mi casa cuidando hijos y que no eran míos. Bonita elección la que hiciste Entonces es importante Que vamos a ir entendiendo Ok Siento que en mi vida no he logrado estar Donde yo quiero estar Tú quieres estar y tienes una foto de ti Pero esa foto que tienes de ti No lo has podido lograr Porque hiciste unas elecciones a nivel del alma Cómo así, Marimelda? Ya vas a meter el alma aquí, sí. Nosotras antes de nacer elegimos con quién casarnos, dónde vivir, si no tenemos hijos, si sí vamos a tener hijos y necesitamos tener un crecimiento espiritual y no, y vuelvo y me, me, me devuelvo a la clase de ayer tenemos un apego emocional nosotras las mujeres somos apegadas emocionalmente a nuestros esposos los necesitamos como una droga nosotros nos sentimos que nuestros hijos nos necesitan y me dan ganas de llorar mejor tomo agua Espérate, espérate que estoy hablando como mamá, me toqué el corazón, como madre, y podría mi hijo decirme, mami yo no la obligué a usted a tenerme, no mi amor, tú y yo hicimos un acuerdo antes de que nacieras, y yo te dije que yo iba a ser tu madre y que iba a estar siempre ahí, oh my God. Lo que pasa es que se me olvidó ese, ese convenio que hice con mi hijo. Yo le dije, listo, usted va a llegar a la tierra y yo voy a estar ahí para ti. Y voy a dejar todo. Y mi hijo me dijo, antes de nacer, lo que pasa es que yo no me acuerdo. Y a cada una de ustedes se les preparó un camino. Porque Dios tiene un plan para cada una. Y tuvimos una, una planeación antes de nacer. Cuando yo entendí mujeres, ¡Oh, my God, yo odiaba a mi mamá. Ustedes lo saben. Y los que no sepan, Gerardo, te cuento, yo odiaba a mi mamá. Y yo decía, ay, pero ¿por qué me tocó esta mamá? Me quiero quitar la sangre. Y resulta que mi mamá siempre me decía, es que yo me he sacrificado por ustedes. Es que yo no soy lo que soy por ustedes. Y yo le y, y, y yo con rabia. Y a mí se me sacaba la rabia. Y yo le decía, ¿y quién le dijo a usted que yo quería ser su hija? Usted fue la que me trajo al mundo. Yo no quería tampoco ni ser su hija. Usted fue la que me trajo. ¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorancia, Señor! Y de verdad me perdono por yo haberle dicho a mi madre así. ¿Cómo se sentiría mi madre, Emma? Y ahora que soy madre, ¡oh! que ni se te ocurra decirle a tus hijos que has dejado de ser profesional, cantante, artista, lo que sea por ellos. Por favor, te lo pido y te lo ruego. Nunca, nunca le digas a tus hijos que has dejado, ni a tu esposo, es que yo he dejado de ser una mujer famosa por ti, nunca en la vida, por favor. Porque eso el alma lo registra, y es muy difícil trabajar el perdón como hija, como madre, como esposa. Y hay una culpa. Entonces... Tengo que entender que yo fui ignorante. Mujeres, yo soy una mujer ignorante. Muy ignorante. Yo apenas estoy conociendo cómo funciona la vida, el universo, cómo es Dios, cómo son los planes de Dios para cada una de nosotras. Y entonces yo le dije a mi mamá, es que yo a usted no le dije que me... No le pedí que me, que me trajera al mundo. ¡Qué ignorancia! Perdóname, madre, que estás en los cielos o a lo mejor estás aquí conmigo. Entonces, esa, esa, esa, esa sensación, y ella toda la vida me dijo, es que yo no soy lo que soy por ustedes porque me sacrifiqué por ustedes. ¡Oh, my God. Ok. Entonces, como yo soy una mujer con tantos problemas y con tantos traumas psicológicos desde que nací y antes de nacer. <risa> esto, esto, esto viene de, de por ahí atrás. Porque las almas somos eternas. Recuerda que nosotros somos átomos, somos energía y somos información. Nosotros somos tres cosas. Recuerda, nosotros somos tres cosas, somos Luz, energía, vibración, información. Otra vez, nosotros somos tres cosas, somos luz, vibración, información. Y como somos energía, o sea, la luz, somos luz, vibración, energía, información, estas tres cosas no se mueren, son eternas porque la energía está comprobado científicamente a nivel cuántico que nosotros somos partículas subatómicas y que esas partículas son eternas, los átomos son eternos, tengo el infinito en mi mente, yo soy eterna, yo soy eterna, mi alma es eterna, solamente cambio de personaje, y eso es lo que yo no he podido entender, y resulta que antes de nacer, eso me lo dijo eh, mi psicóloga, no, no era una psicóloga, era una, una terapeuta que hacíamos unos, unos programas, y ella me dijo, Marimelda, es que usted escogió a su mamá, y yo dije, no, yo no puedo creer que yo haya escogido a mi mamá, ¿cómo que yo escogí a mi mamá esa señora?, <risas> tan rabiosa, tan desesperada, me sacó en cara que ella se sacrificó por mí. Ese día yo pude perdonar a mi mamá y me pude permi permitirme perdonarme a mí. Mi mamá no me escogió a mí. Yo hice un acuerdo de, álmico para que mi mamá yo pudiera engendrar en su cuerpo y ella me pudiera enseñar el valerme por mí misma, el ser una mujer responsable, el tener independencia emocional, el ser una mujer que fuera 100% responsable de mí, porque yo la elegí a ella. Cuando yo dije, oh my God, entonces yo fui la que, ay no, no, o sea, yo soy 100% responsable de mi vida, y mi mamá me enseñó eso. ¡Ay, no puedo hacer. ¡Claro, Viviana! Lo más importante, cuando entiendes y comprendes cuáles son las tres cosas, María Inmelda, que yo tengo que aprender. Primero, tengo que... A, a ver, a ver. Me gustaría saber si Valeria... Eh, tiene un, un resumen eh, de más o menos lo que hemos hablado acá y que es, hayas entendido en tus palabras para poder continuar. Porque o si no, yo soy muy emocional y me lleno de emoción y a lo último no concreto. Entonces, ¿cuáles son? Mm, espero un momentico a Valeria, mientras tanto leo a... Yo odiaba a... ¿a quién? A Falete. Mira ahora, me encanta. Viviana dice, claro, y cuando lo, lo entiendes y comprendes, empiezas a evitar lastimar con palabras, y lo más importante, empiezas a educarte. Perfecto. ¿Cómo hago para no sentirme así? Dice Valeria. ¿Cómo haces para no sentirte así? Para no sentirte así, te voy a dar tres cosas que debes hacer para lograr lo que deseas. ¡Claro! La mamá nos enseña todo. ¡Ay, qué pecado de las mamás! Yo las amo. ¡Ay, perdón mamá! En el infinito, en la infinidad, me perdono, perdono, me perdono a mí misma y perdono a mi madre... Y perdono todo lo que yo haya podido haber hecho, porque a veces nos castigamos muchísimo y no entendemos por qué. Y este pensamiento es un castigo porque te sientes frustrada, porque te sientes ansiosa, porque te da depresión, porque sientes que te dan ganas de suicidarte, porque tú no tienes como qué hacer aquí en este mundo, ¿sí o no? Mujer que estás viendo. Ok. Ok. Muy bien, muy cierto. Las madres nos enseñan todo. Entonces, ¿cuáles son? Ya, me, ya estaba esperando que Valeria me contestara, tan linda. Gra gracias, mi muñeca linda. Ahora quiero saber cuáles son estas cosas. Ya estoy lista para anotar. Gracias, vale. I love you. te quiero mucho. Me ayudas muchísimo. Muchas gracias. Entonces, esas tres cosas. La primera es aprender. La segunda es reconocer y la, te, la aprender a reconocer, perdón. La primera es aprender a reconocer. La segunda es darse cuenta. Y la tercera es que yo soy responsable, póngame un 100% en mayúsculas, triples, cuádruples, a la 10, yo soy 100% responsable de mi felicidad y bienestar, y estoy donde mi alma ha querido estar. Escúcheme, yo soy 100% responsable y estoy donde mi alma ha querido estar, que le quede eso así bien grande, mi amor, es que esto, esto, no es, esto no es de un simple cuerpito pendejito como este, no, es que aquí adentro hay algo más grande, que por amor, Ay, es que esto es tan bonito, Mejor voy a seguir tomando agua. Ay, señor, ayúdame para yo entender todo eso. Claro, aprender a reconocer que yo elegí a mi mamá, mi hijo me eligió a mí. Entonces, yo lo único que he hecho es a enseñarle a que sea y que tenga independencia emocional. A eso vinimos a esta tierra, a experimentar la independencia emocional, pero como mamás somos aferradas a los hijos. Wow. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Por amor. Entonces, por amor dijiste, no importa que usted nazca ciega, no importa que usted nazca muda, yo la voy a cuidar el resto de mi vida. Y por eso tú no has logrado ser esa mujer. Y yo sé a quién le estoy hablando, a usted mujer, yo ya sé a quién le estoy hablando. A usted, mujer, que le estoy tocando su corazón, para que deje de pensar con la mente. Porque hoy elijo ver con los ojos del corazón y no de la mente. Porque nos sentimos que porque somos ama de casa, porque somos esposas, porque somos mujeres normales y no tenemos éxito o nos sentimos porque no fuimos a la escuela, porque tuvimos los hijos muy jóvenes, y porque tú tuviste una hija ciega y sorda. Entonces te sientes mal, porque no pudiste ir a la universidad, y todas tus amigas están en la universidad. Dios mío, Dios mío, ilumíname, Señor. Entonces, eh, estoy muy... Me, es que me toca mucho este tema, muchachas. Es que, es que mi alma necesita entender... Y el día que entendí, oh, my God, mi mamá, yo escogí a mi madre, eh, eh, escogí esa vida que viví, escogí todo lo que, lo que entendí. Y era para poder aprender a tener independencia emocional. Claro, depende de quién es el éxito para cada persona. Lo mismo que hablábamos ayer, Valeria, que decíamos que es que nos ponemos a compararnos con los demás. Y entonces vemos que los demás han logrado cosas y nosotras nos vemos aquí cuidando un niño, cuidando una niña. ¿Sabe una cosa? Usted que es la mamá de esa mujer que no oye ni ve, usted es la mujer más hermosa en el plano espiritual, en el plano de Dios, en el reino de los cielos. Usted es la mujer más divina porque expresó todo su amor incondicional pero no, no lo entendemos, Dios mío, es que no lo entendemos, yo todavía no lo he entendido, todavía, y todos los días estamos aquí machacándole, machacándole, que a veces digo, oíste, vos hijos, sos intensa, vos, ¿cuál es la necesidad que tenés de estar y hacer, estar y hacer? <risa> yo creo que Valeria dice, oh my God, qué mujer tan intensa, la que tengo yo de profe. Vivi, <risa> Isadora, Isadora, ¿qué, qué, qué intensidad, qué intensidad de mujer, qué intensidad de mujer, ¿por qué será tan intensa? <risa> y a veces me pregunto, Dios mío, pero ¿por qué yo soy tan intensa? Tengo una necesidad, y esa necesidad es del alma, para entender que no tengo por qué sentirme frustrada, para entender que no tengo por qué sentir ansiedad, para entender que no tengo por qué sentir depresión, no tengo por qué sentir depresión, no, porque usted está cumpliendo con su esposo la tarea de amor incondicional, ay señor, qué hermosura, qué belleza estoy, que me muero de la alegría, que no lo había entendido. Eso se llama amor incondicional por el esposo. Eso se llama amor incondicional por los hijos. Eso se llama el amor de una madre. Pero no, no lo entendemos. Uh -uh. Apenas lo vine a entender. Y me emociono, me emociono, me emociono, me emociono mucho porque... Estoy aprendiendo a entender la independencia emocional, es aprender a reconocer y a darse cuenta que soy 100% responsable de mi felicidad y mi bienestar. Y estoy muy feliz de ser la mamá de mi hijo y estoy muy feliz de ser la esposa de este hombre, independiente de si el hombre... Ah, porque es que ustedes no saben que estoy escribiendo otro libro... Estoy, estoy buscando eh, eh, eh, eh, hay un hilo rojo hay un hilo del alma que por amor hace tantas cosas que este cuerpo bello y hermoso no entiende y por amor sacrificamos tantas cosas que nosotras a nivel carnal no entendemos porque son más grandes que nosotros entonces eh, este este día Vamos a ver qué dice mi muñeca hermosa. Estos, este, estos, a veces siento y yo digo, Dios mío, pero estoy, hago y hago y hago libros. Sí, tengo mucha necesidad de hacer libros. Tanta necesidad. Mucha necesidad. Esto es una necesidad. Pero no, pero entendí que la necesidad de estar escribiendo y firmando y así, con todos así, la profesional, eh, ay no, la doctora Corazón, la que tiene programas, acá escribiendo y con un muebles de espectadores, esa es una mujer que quiere fama y éxito aquí en la Tierra. Pero es que yo no estoy trabajando aquí en la Tierra. Yo estoy en el mundo sin ser del mundo y yo trabajo en el reino de los cielos. Ay, pero es que me da una dificultad decirlo. Es que a Viviana le da una dificultad decir que ella trabaja en el reino de los cielos. Es que a Isadora le da una dificultad decirlo que ella trabaja en el reino de los cielos. Y es que el mundo no entiende a Isadora. Es que el mundo no entiende a Viviana. Es que nadie te entiende. Porque tú no trabajas aquí en la tierra, tú tienes los pies en la tierra, pero tú no trabajas en la tierra, tú trabajas en el reino de los cielos, que es diferente. Y cuando entendí eso, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, take it easy. voy a aprender a ver con los ojos de qué, del corazón, Oye, hijo, aprender a ver con los ojos del corazón, no con los ojos de la cabeza, porque esta cabeza ve Facebook, ve todas las divas ahí. ¡Ay, con la fama, los millones! Y entonces yo me siento muy mal y me siento muy frustrada, porque no he sentido que estoy donde quiero estar. Mirando a las divas. ¿Y a mí qué me importan las divas? Si yo tengo otro mundo y otra vida. ¿Sí o no? Bueno, muchachas, me emociono, <risa> me emociono mucho, eso es lindo. Isadora, Isadora, ¿sí o no? Vamos a leer lo que dice Viviana. Yo culpé muchos años a mi hija por mi desgracia. Wow, se lo decía más, sin embargo, ahora la amo y la bendigo y la cuido con amor. Mira, tú, el, tú estás haciendo, Viviana, un trabajo que es incalculable. Es, es que en el mundo espiritual, en el reino de los cielos, ese trabajo no hay con qué pagarlo, no hay con qué pagarlo, no hay con qué pagarlo, el ser madre. Entonces, los ve exactamente, los medios nos venden ideales falsos, total. Y, y no es así, y a mí no me importa si aquí en este momento solamente estamos Valeria y yo, pero solamente entendiendo que aquí no se trata de fama, porque la, para entrar al reino de los cielos hay una puerta que se estrecha, y no entra cualquiera, y no entran todos, sino que es una puerta y esa puerta es estrecha, y hay que entender eso, y nosotras las madres sabemos de qué estamos hablando, y por eso elegimos ser mujeres, y por eso estamos aquí, pero gracias a Gerardo, que está también acá, que es un hombre que nos está viendo cómo, cómo tenemos esa dependencia, codependencia emocional, nosotras somos adictas al amor, ¡Ay, qué hermosura! Mujeres, mujeres, me, me dan ganas de llorar otra vez. Nosotras las mujeres somos adictas al amor. Y por amor hemos sacrificado muchas cosas que en el mundo de la tierra no nos entienden. Y nos critican, y nos juzgan, y nos maltratan. Y hasta nosotras mismas, es que yo no entiendo porque yo no he logrado donde quiero estar porque Ay, ya Marimelta, no llore más no sufra más, por favor diga conmigo, póngase los las manos en el corazón cierre sus bellos y hermosos ojos y dígale a su Espíritu Santo de Dios porque cada una de ustedes tiene un Espíritu Santo de Dios. Y díganle, gracias, gracias, gracias infinitas por darme este entendimiento. Por entender que la... Oh, my God. Independencia emocional es aprender a reconocer y a darme cuenta que yo soy 100% responsable de mi vida y que realmente todo lo que he hecho ha sido una elección de mi alma. Y vuelva bueno, y dígale, gracias, gracias, gracias, porque yo, soy de, yo estoy en este mundo, pero yo no soy de este mundo, porque cuando trabajamos por amor, y con un amor incondicional, nosotros no somos de acá. Entonces, pero tenemos la, las pies acá, y qué bacano traer el cielo a la tierra. Ese es tu trabajo, Isadora. Entonces ya no, ya no más depresión, ya no más suicidio, ya no más me corto las venas, ya no más ya no pertenezco a este mundo. No, mi amor. Bienvenidas las adictas al amor Chocame dos cinco Chocame dos cinco Ay, cómo así Marimilda Déjenme verá que esto, Este desenlace está muy bacano Bueno, mañana nos vemos Las quiero mucho, gracias Vivi Por, por, por ese um, Por esos mensajes que está escribiendo ya leí, yo culpé mucho a mi hija por mis desgracias, eh, se lo decía más, sin embargo, ahora la amo profundamente. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Blas. Eh, ya no más depresión, eso, eso, ya no más depresión. Mujeres hermosas las amo mucho y esto se llama amor incondicional. Estoy aquí a las 11:11 11, con la mujer del futuro por amor incondicional ahí le pongo el sello y le pongo la firma, ok, chao mujeres hermosas, las quiero mucho, chao mi Valeria hermosa, gracias por ayudarme tanto, vale, tan linda Valeria, si sí, en los medios nos venden ideales falsos, tan linda, y eso que Valeria es una mujer joven, bueno mujeres, chao, Ada gracias, chao.